Amigos, amigos, muy buenos días. Finalmente, estamos, uh, estoy aquí con ustedes otra vez. Uh, vamos a grabar un, un video, a uh, empezar a grabar un video de una casita que voy a hacer. Uh, como pueden ver, ahí está la perrona. Ayer fui a traer madera en ella. Apenas salió del taller, ahora sí, pues, está lista para jalar harto peso. Y uh, lo que vamos a hacer es una casita, casita para los niños uh, de 8x8 aquí tenemos el piso son dos hojas de piso um, dos postes para ponerlos abajo y después a uh, uh, dos por seis es verdes que es made madera curada uh, porque va a estar apegada uh, uh, al suelo entonces ahí tenemos uh, para hacer la base y poco a poco se va a mirar cómo cómo se va a ir armando vamos a vamos a usar clavos a usar clavos de pistola de 30 grados y pues vamos a ver el progreso ya puse la base va a llevar esos uh, dos 4x4 cuatro cuatro abajo entonces lo que voy a hacer es que le voy a hacer uh, un hoyo uh, le voy a uh, hacer un hoyo con el drill a cada palo para después meterle una cadena y de ahí se jala se jala toda la casita entonces tenemos a uh, uh, palo de abajo para el piso uh, dos por seis lo que voy a hacer es que voy a cortar a uh, siete dos por seis uh, de siete pies 9 pulgadas porque los de la orilla es una y media cada palo y me va a dar ocho pies exactitos entonces es sencillo, primero vamos a hacer el cuadrito Le ponemos el plywood y ya después el piso Vamos a darle Ya tenemos el frame Que es lo de abajo, ahorita va a ir el piso encima Y uh... Nada más quería mostrarles aquí. Aquí empiezo a la pone uno aquí al, al ras. Y luego, cuando vas a poner el primero, te tiene que quedar de 16. Cuando te ganchas de la orilla al centro de este um, 2x6. Así que este quedó. Um, este de aquí quedó a 15. 15 y un cuarto, entonces al centro son uh, 16 y media. Bueno, sí, esa um, 15 y un cuarto para que al centro quede 16, exactos, perdón, 16 pulgadas. Entonces ya de esta marca te vas a ganchar y que quede de 16 a 16. Ahí de marca a marca está 16. Y de centro a centro son 16. Así es como se le hace. Te vas de 16 en 16. Y ya pues uh, así nos va quedando. Ahí apenas nos quedan perfectos. Pero esto es el frame. Ahorita lo vamos a escuadrar. Uh, ¿Cómo lo vamos a escuadrar? Vamos a, a agancharnos de una esquina. De la esquina esta. A esta esquina de aquí. Y de esta esquina a esta esquina de acá abajo para, para que nos dé lo mismo cuando nos dé exactamente lo mismo quiere decir que está cuadrado muy buenos días amigos aquí estamos a, le vamos a continuar ayer pusimos toda la base aquí está oso miren un saludo oso manda un saludo ok um, entonces ayer ya les mostré cómo ponía los los palos estos que van atravesados los joices si sí vienen siendo joyces que detienen el piso y eh, los palos los puse a 20 pulgadas el 4x4 para jalarlo con la cadena y le puse le puse bloques aquí nada más le puse de este lado y los clavé de acá entonces le puse dos del lado es este, del lado mm -hmm. um, pegados del lado mm -hmm. contrario de este lado para cuando se jale, pues se vaya, se, se jale más fácil que no se vaya a zafar la, la base, pero está bien clavada. Entonces aquí, el piso lo mismo, aquí tiene, aquí tiene esta rajadita donde va metido el otro piso. Entonces a esto se le ponen unos 5 o 6 clavos cada línea, cada línea. A unas 6 pulgadas separado 8 pulgadas cada clavo Y ahí lo tenemos Ahorita le voy a poner otro pedazo de hoja Y lo mismo acá en este el, la Como pueden ver Aquí el hoyo ya quedó para, el... para meter la cadena Para jalarlo para donde se quiera mover Entonces seguimos Continuamos Les mandamos un saludo acá de mi familia Feliz navidad Ya se acerca la navidad Estamos en diciembre Diciembre en nueve, Enrique. Yo tengo estas uh, las bases cortadas para la pared de, la que va a ser la pared de atrás Allá, ese va a ser el forche y así va a quedar la pared entonces corté dos uno para abajo uno para arriba y el primero va en la orilla y el segundo debe de ir aquí a que quede en 24 pulgadas el centro así que le damos 23 un cuarto para que dé 24 pies en el centro y después te ganchas de ahí con la cinta y de ahí a ahí van a ser otros dos pies entonces va a ser cuatro pies al centro y si puedes ver ya acá también van a otro aquí a los seis pies en el centro va a quedar y ya el otro entonces ahorita voy a armar la primera pared y voy a hacer lo mismo con la otra pared de las orillas Bueno amigos, ahí la tienen, ahí están dos paredes, ya nomás me faltan las otras dos, hacer la puerta. Y uh, quería comentarles que voy a tratar de hacer el video de unos uh, 15 minutos para no aburrirlos tanto. Y así voy a tener que hacerle unos 3 o 4 videos, a ver cuántos nos salen, pero la voy a hacer lo más, uh, lo más bonito que pueda. Esta es madera que la estoy reusando de la que nos queda en el roof. y... Uh, y, y pues la voy a limpiar después con la grinder, le voy a quitar los clavos pero ahí está sirviendo para la base llevo invertido como uh, 300 dólares para la madera verde entonces voy a estar apuntando a qué, qué, qué cuántas herramientas necesito y qué materiales son los que se ocupan aquí en la descripción te voy a dejar los links para dónde puedes comprar tu serrucho uh, la pistola y más herramientas voy a poner todo lo que se ocupa um, hacerles una lista aquí en la descripción de los videos ahí vayan y ahí los van a encontrar los invito a que le den guste y suscríbanse para seguir viendo más uh, trabajos de, de construcción ahí va quedando ahorita lo que voy a hacer uh, es ponerle el, uh, el nivel uh, se me hace que nada más con las dos paredes grandes y una de un lado pero voy a, a poner el nivel a las tres lo que se le hace es que le pongo el nivel y ya cuando está en un cuando está en el lugar que quiero que esté eh, le puedo meter dos uh, palos de estos y clavarlos ahí van a mirar cómo los clavo y ya cuando esté a nivel le podemos a uh, poner amarrar arriba acá lo que es uh, el plato estos se llaman los platos lo, lo que va a hacer es que va a ir un, un palo pasado a uh, ahí, de ahí hasta acá como ves el que viene de allá topa aquí y ahora este va a salir hasta afuera y así se van a amarrar y así lo vamos a hacer en todas las esquinas la puerta la puerta la vamos a abrir aquí las ventanas pero la puerta la voy a quitar ahorita después de después de empezar a después de ya, ya cuando quede anivelado todo y ya vamos a poner los postes pero paso por paso voy a explicando lo mejor que pueda por si tú quieres hacer un proyecto como este pues pues no batalles y para que, que queden con menos dudas posible bueno aquí va quedando como pueden ver arriba el 2x4 de mero arriba es el que entre, se entrelazan ahí y ahí quedan bien agarrados y les quiero enseñar las braces que puse ah, la de afuera esa no la cuenten nada más las de adentro porque son las que están deteniendo las paredes las están poniendo bien estables para que no se muevan, así cuando le ponga la, el techo ya esté bien, bien fuerte y ya, ya los quitamos cuando está todo clavado, que, que está todo bien, bien fuerte. Como pueden ver, es una le puse una brace por cada, por cada lado, una brace acá abajo, una brace acá arriba y allá aquella pared le puse dos braces en la pared de afuera, pero esa es la que controla también la de adentro entonces ahí va quedando amigos no se muevan bueno amigos pues ya terminamos uh, de hacer lo que es el frame toda la parte de afuera las paredes y ahora vamos a hacer a cortar el techo uh, aquí lo agarré de una aplicación en una aplicación aquí me da las medidas exactas tú le pones como lo quieres de salidas las cabrillas y te dice aquí cómo hacerlo uh, se llama Se llama Rafter Calculator, así está en la aplicación de para el en la Play Store. ¿Okay? Y pues vamos a hacer unos burros ahorita para cortar las cabrillas más fácil. Mira. Aquí lo que aquí tengo a mi ayudante Dalia. Dile hola, Dalia. Ahí está, ahí se presentó a Dalia. Bueno, para hacer los burros, esta es la parte de arriba y después le vamos a poner una pata por cada lado. Mira, espérate, vamos a explicarles cómo van los burros. Mira, vamos a poner, eh, lo vamos a poner aquí en la, en medio. Entonces las patas van a ir, van a ir aquí por cada lado. You, do, you know when I was little and now I'm this okay. Cause do you know when I was little? And do you know how to make a happy face? And do you know my, do you know what, do you know what I have tiktok for? I have tiktok too. because I like tiktok because my friends. I scare you, like, um, I don't like I scare you, I scare you? Do you, know I scare you? Um, secret. I'm and you like that? Ha, bueno, ha, ha, ha. aquí quedó el burro, yeah. está medio... ahí quedó el burro, podía haber quedado un poco mejor, pero... pero ya aquí, ahorita te enseño, ahorita te enseño y aquí podemos poner madera para cortarla más fácil ah, le voy a, a nivelar las patas ahorita para que quede bien, pero más o menos ahí para que te des una idea, o sea, estos palos son muy chiquitos pero tenía que hacer este más, un poco más grande para que las patas se abran más pero ahí, ahí, ahí, ahí sirve este Looks like a sea, really much. Bueno, pues ya tenemos uh, el Ridge puesto. Los palitos que detienen el Ridge los corté de 3518 y el Ridge mm -hmm. es, viene siendo de 10 pies porque son 8 pies los que eh, van de orilla a orilla de la casita y 12 pulgadas los que van a salir, un pie. Okay, entonces vamos a dar un 14 a las cabrillas. Ahorita les muestro cómo voy a cortar las cabrillas. Ah, voy a cortar ahorita dos para, para, para ver cómo quedan. Y le vamos a hacer un 14, un 14-12. Entonces ah, cuando lo marcamos siempre queremos marcar nuestro, nuestro array. Ah, Ahí le marqué si pueden ver ahí por el lado de abajo le marqué a 12 pulgadas de, de, de la orilla del palo a este que va parado a la orilla son 12 pulgadas entonces ahí quedan 12 para afuera para cada lado y se le marca ah, le voy a poner el nivel a, estos dos, a estas dos patas ya le puse el nivel ah, le voy a poner el nivel ahora para que si quiere más para, más para allá, para adelante o para el lado de atrás entonces vamos a hacerlas bueno, quiero mostrarte cómo es que corto la, las cabrillas. Ahorita voy a hacer lo que es una cola. Y eso es lo que se usa luego uh, para cortar todas las cabrillas. Ya nada más se va marcando. Pero mira, uh, le estoy poniendo extra... Uh, ¿Cómo se dice? Como Estoy poniéndole lo más completo que se pueda mirar para que... Si quieres hacer esto, no batalles. Mira, a la escuadra vamos a usar donde dice Common. Los números de acá abajo. Porque es un 14, mira. Aquí está el 14. Entonces, cuando está completo, así, ponemos la, la, la escuadra. Le damos para este lado. Donde el 14 quede en la orilla esta, mira. Mira. Ahí ya lo corté. Ahí está el 14. Sí, ahí está el 14. Entonces... Ya tenemos la punta de arriba, ahora vamos a sacar lo que va sentado, lo que va sentado en, uh, en los platos de arriba, en la pared. <coughs> mira, aquí le puedes dar cualquier distancia, porque esta es la cola nomás, un, 10 pulgadas puedes darle. Uh, entonces a, aquí le tiras otro, le tiras otro, otro 14, aquí ya está el 14, mira y en la aplicación cuando uno agarra las medidas de las cabrillas ahí le pones cuánto es que quieres que siente en la pared y yo le puse dos pulgadas entonces para sacar esas dos pulgadas simplemente le haces así en la línea que tiraste le haces así entonces lo que se va a cortar va a ser este cuadrito mira este triangulito y este es el que va a sentar en la pared y ya se le clava aquí ¿Okay? entonces ahí de la en la aplicación te dice cuánta distancia le des a la cola de esta medida a esta medida eh, son 18 18 7 16 aquí está mira 18 7 16 y cuando hagas la marca aquí también le das lo que son los 14 en común common Sí, así se, se dice la cabrilla ok y ya, ya le cortamos, ahorita le voy a cortar aquí le voy a cortar aquí y acá tengo la cabrilla, mira tengo una similar, dame un momento había cortado esta pero en esta me equivoqué porque esta es para un 12 pero si puedes ver, es así mira, esto sienta en la pared, así y esto es lo que va para arriba a pegar con el ridge Okay, entonces así va a pegar y esta es la cola que va a quedar saliendo para afuera okay, entonces así más o menos y la voy a cortar ahorita la voy a dejar similar a esta espero que me hayas entendido si no me entiendes déjame un comentario aquí abajo y, y hago un video especial cómo sacar a las cabrillas yo no soy un profesional en framing pero lo que sé pues me, me queda y vamos aprendiendo cada vez Así que amigos, los quiero mucho. No se separen. Ah, porque viene mejores, ah, Todavía lo mejor de la casita. Bueno, ya tengo todas las cabrillas cortadas. Todo el techo. Y este. Para este lado llevan cola. Que es la parte esa de atrás. Para este lado. Pero como en el otro lado va a ir un porch. Le vamos a cortar la cola. Y ya las tengo allá cortadas. Aquí. A... Ah, es sencillo, lo único que se hace es cortarle derecho hasta allá. Y si no quieres batallar las puedes cortar ya cuando estén puestas. Mira, acá así quedaron. Ahí están, ya está cortada la cola, estas es van a ir de aquel lado. ¿Qué pasó Enrique? Ahí está el accidentado. Le digo que no jueguen el trabajo, pero nomás anda jugando. Enrique. Ok, uh, ahora les voy a mostrar uh, cómo le marqué aquí para ponerlas es lo mismo que hice en el ray entonces aquí eh, va en la orilla la primera va aquí y después de aquí le marcamos de la orilla para este lado 23 un cuarto y aquí está para que el palo vea aquí donde está la X de la raya para acá y para los 24 pulgadas queden al mero centro y usualmente así es como van cada dos pies de aquí de la raya nos ganchamos y le damos otros dos pies y así sucesivamente le damos para qué lado y así las vamos poniendo y el ridge lo mismo a una en la orilla la otra 23 a un cuarto y después cada 24 pulgadas cada dos pies entonces vamos a ponerlas. Ahora ya corté los postes. Los postes los corté de 65 pulgadas para que ya con el 2x4 que va arriba queden más o menos a, a 70. 69, 70 pulgadas. Y nada más tengo un poste. Me faltó uno. Entonces le voy a poner este de mientras. Y ya después le meto el poste. Y uh, aquí le puse clavos por ahorita. En el agarrándolo, el poste está pegado desde abajo, donde está el 2x6 la parte de abajo y le voy a meter tornillos más grandes para que, para que se, se detengan se den más fuerte entonces ya lo nivelé como pueden ver ahí está un palo, un 2x4 así les, les digo palos ah, para allá y otro acomodándolo para acá y no se va para ningún lado entonces ya está a nivel ahí y tengo el de arriba el de arriba son 2x4s pegados le vamos a hacer una marca a un pie y medio y aquí me faltó oh sí sí. perdón ahí está la marca es a un pie y medio recuerden que que acá sale un pie pero aquí le vamos a dar un pie y medio porque es una pulgada y media la que toma esa la madera que viene de allá entonces lo vamos a poner más por dentro y de allí para allá vamos a poner la primera cabrilla pegada con esa otra cabrilla en el, lado de, en el lado izquierdo y aquí es lo mismo después de las 12 y media cada 24 cada 24 pulgadas, ahí está la otra vamos a mirar la otra acá aquí está la otra y la otra es 12 y media un pie, una pulgada y media para este lado entonces ahí está amigos vamos a poner esas otras cabrillas bueno pues uh, ya puse el, el palo de arriba ahora voy a poner las cabrillas que van a ir en el porchecito creo que eso va a ser todo amigos por, el, por este video porque no los quiero hacer muy largos, entonces esténse pendientes para la, para la segunda, segunda parte. Y yo creo que en unos 3-4 uh, videos tenemos que terminar esta casita y, y que se mire bien bonita. Uh, quiero mostrarles cómo es que corté la, la, uh, la otra cola y ya con estas voy a hacer las demás. Uh, las cabrillas de esta, lo que hice fue poner este en el 4. Entonces en el 4 común va cortado. Ok. Ya después le doy la medida para acá atrás. Que son 38 pulgadas. Le di para atrás. Y donde te llegan las 38 pulgadas. Otra vez agarras tu escuadra. Y le das otro 4 en common. Así mira. 4 en common. Y ahí le marcas de este lado. Cuando está la marca hecha, volteas tu escuadra así y donde te den dos pulgadas, acá abajo, le marca la raya, es para que le cortes esto, que es lo que va a entrar a sentar arriba, ahí. Ahorita que Y ya después de esta marca de las 38, le das un pie para acá atrás y le das el 4 acá también, acá también va a ser el 4, es lo mismo que hemos hecho en estos, así mero, ok. Pues uh, ahorita que termine de poner estos, uh, uh, les voy a mostrar cómo se mira el, lo que es el esqueleto, la, la, la forma, la, eh, ya todo, toda la armazón. Y, y les, les voy a mostrar y para el segundo video, pues los espero. Si no se han suscrito, suscríbanse, pónganle la campanita porque uh, voy a estar haciendo más videos uh, más buenos y cualquier pregunta o duda. O si algo no entendieron, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Ahí les voy a dejar también la lista de, de los materiales que he usado. Y de la herramienta que, que se necesita para hacer este tipo de trabajo. Tú lo puedes hacer ahí en casa. Um, todo se aprende, ¿verdad? Entonces, nos vemos en la próxima. Pues ahí está. Muy apenas me alcanzó a acabar. Por el día de hoy, acabar el video. Ahí quedó el porche. Falta una cabrilla aquí en cada orilla. Y eso ya será en el próximo video um, Y pondremos el siding Vamos a ver hasta dónde le avanzamos a la próxima Pero para la próxima tiene que estar todo cubierto Y ahí quedó amigos Pues un gusto estar con ustedes Gracias por sintonizarme Y nos estamos viendo Que Dios los bendiga